Si tienes un cambio monoplato de Shimano de 12 velocidades o de 11, esto te interesa. El Shadon Plus, esta palanquita que tenemos aquí en el cambio, da muchos problemas de mantenimiento. Cada cierto tiempo, cada 6 meses, un año, hay que hacer un mantenimiento cuando haga ruido. Hay que hacer mantenimiento y cuando le pase como esta bicicleta que baja piñones y se escuelga la cadena, hace falta hacer mantenimiento. Hace 3 años grabé un vídeo de mantenimiento de cambio Shimano XT. Y me mandasteis a la mierda, me dijisteis que vaya vídeo, que solo se oye música, que no es un manual, que esperabais otra cosa. Ahora vamos a hacer un mantenimiento integral de cambios y mano XT 12 velocidades. Aquí en mi canal, dentro de la intro, y nos vemos. Bueno, en primer lugar voy a soltar la cadena, sacamos la cadena de su sitio... Y se afloja la sierga del cambio trasero. Y ahora ya con la llave del 5, aflojamos. Esto es válido tanto para el Deore como para el SLX, al XT y XTR. Todos tienen el mismo sistema, incluso la jaula está del Saddam Plus es exactamente la misma. Los mantenimientos hay que hacerlo a los tres cambios de mano. Con el cambio ahí suelto, estos tornillos, estos tres tornillos que cubren la tapeta, hay que aflojarlos. hay que desmontarlo el problema de que se queda ahí enganchada es porque entra mierda y porquería y porque le falta lubricación a esta pieza entonces aflojamos los tornillos, quitamos la tapeta aquí hay una junta de goma para que no entre la porquería y el barro y este tornillo lo aflojamos ahí una vez flojo ya se puede sacar vale, paso siguiente esto lo tenemos ya sin el Sadon Plus pero la caja de poleas no va fina con respecto al cuerpo entonces, con un destornillador Cogemos esta pieza y desatornillamos. Sentido contrario en las agujas del reloj. Ahí. Y quitamos esto y lo dejamos ahí. Y ahora con cuidado de no pillarse el dedo. Se abre el cambio así y esto ya pierde la tensión. Vale. Con una llave allen del 4 lo metemos por aquí. Sujetamos la caja y aflojamos. Esto va duro. Que parece que se va a partir, pero, pero no. Que, que es así, como tiene que ir. Ahí, ahí. Ahí. Ya está suelto entonces el muelle, ajá, mira lo que nos encontramos, todo oxidado, esto hace que no vuelva bien el cambio y que se quede enganchado entonces todo esto hay que limpiarlo perfectamente, todo lo mejor que se pueda, incluso se puede utilizar un cepillo de púas para dejarlo brillante y limpio, vamos a ello este eje de aquí, del, del cuerpo del cambio, hay que sacarlo, hay que sacarlo completamente. Hay algunas veces que metes una llave y, y giras y va saliendo. En este caso va muy, muy duro. Entonces, un pequeño truquillo es una llave de esta, de, de vaso, un tubo, que coincida el agujero, se mete por aquí y con un punzón se le da unos golpecitos. Y ahora ya va saliendo y puedes desmontar. Ahí va. El eje que también sale oxidado. Una vez que tenemos todas las piezas desmontadas y lo más limpias posible y, sin, y sobre todo sin óxido, ya hay que montarlos. Si mano tiene su propia grasa que recomienda para el Saddam Plus y para los cambios. Pero realmente con la grasa de relve, una grasa blanca de montaje, pues lo hago sin ningún problema y queda bastante bien. Entonces se impregna todo de grasica y se vuelve a montar, primero el eje ole, ahora ya sí que gira suave el guardapolvos este y el muelle a ver, para, aquí eh, la arandela vamos a echarle un poco de grasa y echamos la arandela ahí dentro bien colocada la arandela, bien colocado el muelle el guardapolvos ahora impregnamos por aquí bien de grasa, más vale que sobre, que no que falte y ahora ya colocamos el muelle en su sitio Ahí. Con la llave allen volvemos a enroscar. Ahí, y ahora que ha cogido ya las primeras roscas, colocamos el guardapolvos este de plástico en su sitio. Ahí y terminamos de apretar. Ok, Bien práctico. Ahora ya el eje mueve perfectamente. Una vez que ya tenemos el cuerpo montado con respecto a la caja de roldanas, hay que darle tensión al muelle. Entonces, giramos, ahí. Y mientras sujetamos con la mano de malas maneras, porque esto no hay manera de hacerlo bien, se sujeta la piecetica esta que hemos quitado antes, destornillador, buscamos el agujero y atornillamos. Esto es el tope para que el muelle no gire más de la cuenta. Pam Y ya. Se queda con la tensión de que tiene que llevar Ok, a montar el Shadon Plus Esta pieza, como mejor, se mete un destornillador y lo sacas entero Está completamente limpio, esto también hay que engrasarlo Entonces, grasa por ahí dentro Y grasa por aquí afuera Y se vuelve a montar Fantástico Ole, todo engrasado, todo lleno de grasa si esto lo dejas que se oxide, se va la pieza a la mierda Y esta pieza no la venden de repuesto de, lo de Simano Entonces aseguraros de hacer el mantenimiento periódicamente Y luego, esto va montado ahí Hay que tener cuidado a la hora de montar esto Para que el, la palanca funcione correctamente Entonces yo lo que hago es colocarlo ahí, ahí con cuidado Donde estaba y ahora se comprueba si la palanca funciona. Vaya, lo he montado esta pieza al revés. Lo saco, giro 180 grados y lo vuelvo a colocar. Ahí, en su sitio. Y ahora ya la palanca actuará. Guardapolvos. En el modelo XT y XTR. Hay un agujero aquí en medio con lo que puedes regular el Shadow Plus desde el exterior. Sin embargo, en el modelo tanto de ORE como SLX no existe ese agujero. Entonces tienes que regular el, el Shadow Plus antes de terminar de, tapar, la, de ta, tapar el cambio. Si presionamos demasiado el tornillo de ajuste del Shadow Plus, la palanqueta no se puede ni levantar, ¿vale? De lo dura que va. Entonces hay que apretarlo lo justo para que se pueda levantar cómodamente la palanqueta y que actúe el sistema de frenado del cambio. ¿Vale? no hay que dejarla completamente floja ni apretarla hasta los ojos es una medida un poco intermedia Ahí. es ir probando para que retenga el cambio pero vaya con una cierta libertad la palanqueta ahora que lo tenemos montado y ajustado ya es colocar la pieza y montarlo en la bicicleta bueno chicos, ya está terminado Cuatro recomendaciones. Lo primero, el ajuste de cambio siempre con el Shadow Plus activado, porque cambia mucho el ajuste con el activado o desactivado. Lo segundo, siempre que se coloque el cambio y se ponga y se quita, sirga nueva, porque la sirga cuando la quita se queda despeluchada y bueno, ya fatal, va fatal. Tercer consejo, no la limpies con agua a presión. Al limpiarla con agua a presión se oxida todo, se sale la grasa y se escojona el cambio. Y el último consejo, darle al like, suscribir, compartir, y ya sabéis, en eh, mi canal, para próximo vídeo. Bueno, un saludo, eh, ¡Hala, adiós.